¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy vamos a estar trabajando con los Slivers, una API de Flutter que nos permite hacer ítems scrolleables, muy versátiles y bastante complejos. Si te gusta aprender a través de aplicaciones reales y tutoriales, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Y además, si quieres apoyar al canal, puedes sumarte al Discord o colaborar en Patreon como también lo hacen estas personas. Y ahora sí, vamos al video. Cuando aprendemos Flutter, aprendemos que todo es un widget, que los widgets se pueden combinar, pero en definitiva esos widgets terminan dibujándose en la pantalla de alguna manera. Flutter tiene como dos grupos de widgets que se pueden dibujar que son por un lado los render box que son como cajas que tienen coordenadas cartesianas es decir tienen una posición y un tamaño esos widgets son por ejemplo las cajas de texto, los containers, los iconos, los botones, etc. y por otro lado tiene los slivers que son los widgets que se utilizan para hacer todos los widgets que tienen scroll un sliver es básicamente una porción de una parte scrolleable es decir que si tenemos una lista que puede scrollear un sliver por ejemplo podría ser un ítem dentro de esa lista los slivers son una de las APIs menos amigables para aprender al principio lleva un poco de tiempo sobre todo porque son bastante complejas de utilizar pero no por eso son imposibles en el canal hemos utilizado slivers sin darnos cuenta sobre todo cuando utilizamos una list view list view adentro utiliza gran parte de lo que vamos a ver hoy para realizar la tarea esta de tener ítems scrollable y que los ítems a medida que salen de pantalla se reutilicen y se creen nuevos ítems para los que entran de pantalla todo ese tipo de optimizaciones está todo en la lógica de los slivers cabe destacar que cuando estamos trabajando con sliver en general todos los widgets que utilizamos para el resto de las pantallas no los podemos utilizar sino que los tenemos que meter adentro de algún sliver por lo tanto tenemos muchos componentes que tienen su versión sliver como por ejemplo la Application Bar si nosotros queremos hacer algún efecto interesante con la Application Bar que por ejemplo empiece grande y se pueda colapsar cuando scrolleamos eso se hace con el slivers y así como tenemos la Application Bar estándar tenemos la versión Sliver Application Bar que nos permite generar un ítem scrolleable que termine siendo una Application Bar así como también tenemos una ListView en el modelo de RenderBox tenemos del lado del Sliver una Sliver ListView o una Sliver GridView para poder hacer listas y grillas y así se van agregando varios widgets básicamente cualquier widget que empiece con la palabra Sliver es un widget que podemos utilizar para armar cosas scrolleables la documentación de Sliver es muy completa ya que es difícil recordar todo lo que tenemos que hacer para trabajar con Sliver por lo tanto siempre que trabajen con Sliver les recomiendo tener la documentación al lado a e ir viendo los ejemplos para no perderse lo que vamos a hacer hoy es ver cómo combinar diferentes slivers para hacer y ver qué efecto tienen en nuestra aplicación no vamos a hacer nada útil con ellos quizás más adelante lo agreguemos en alguna aplicación pero es más que nada tratar de entender cómo se piensan con los slivers y cuáles son las ventajas de tener que utilizarlos directamente aplicaciones típicas cuando queremos usar slivers son Applications bar que se muevan cuando scrolleamos, por ejemplo, o que salgan de pantalla o que entren en la pantalla cuando volvemos para atrás con el scroll. O que empiecen grande y se vayan achicando hasta llegar arriba. Ese es uno de los ejemplos más típicos para los que se usa esto. Combinar diferentes tipos de scrolls en una sola, en una sola unidad scrolleable. Por ejemplo, tener una lista y después tener una grilla y después tener otra lista para hacer aplicaciones más complejas eso lo tenemos que hacer con slivers para que el scroll sea como si fuera una sola lista con ítems combinados, por ejemplo si queremos hacer una lista con sticky headers que cuando vamos scrolleando vaya quedando el header, por ejemplo si es una agenda la letra por la cual vamos scrollando que vaya quedando siempre arriba, hay que hacerlo también con slivers directamente o utilizar algún paquete que adentro use slivers, esa es la otra pero en definitiva todas esas implementaciones que le nombré terminan cayendo en la API de slivers cuando trabajamos con Slivers, nosotros en general empezamos con un Scaffold. En general nosotros siempre ponemos una Application Bar, pero como les dije recién, si nosotros queremos hacer una Application Bar que se colapse o expanda y la ponemos acá en el atributo Application Bar, eso no va a ser posible ya que este Application Bar del Scaffold no conoce nada sobre lo que es scroll o lo que está pasando en el body. Por lo tanto, directamente hoy vamos a trabajar en el body de este Slivers Demo. Y cuando trabajamos con Sliver, siempre vamos a estar trabajando con un widget padre que va a ser un Custom Scroll View. Esta es la clase base a partir de la cual todas las cosas que scrollean se construyen. Hay un, solo, hay un solo widget, que es la excepción, que es el, si no me acuerdo mal, Single Child Scroll View que nos permite poner un solo widget de hijo que se utiliza básicamente para los casos donde por ejemplo si se abre el teclado el widget pueda scrollear el contenido para que se pueda acceder a los botones y a los campos de texto en un formulario por ejemplo. Ese es el único, ese es el único caso donde no se usa Slivers. Si miramos los atributos, acá tenemos ahora un atributo que se llama Slivers tenemos otros atributos Útiles como el scroll direction, es decir, el custom scroll view puede ser horizontal o vertical, no hay ninguna restricción para eso. Y dentro de este array de slivers, lo que tenemos que hacer es empezar a agregar que widget queremos que tenga nuestra pantalla, como les dije. Así como teníamos la Application Bar, vamos a agregar una Application Bar scrolleable. Entonces vamos a poner un Sliver Application Bar. Vean, si yo pongo Sliver, vean que tenemos Animated List. Tenemos Animated Opacity, o sea, podemos hacer animaciones dentro de Slivers. Tenemos Transitions, tenemos Grillas, tenemos Layout Builders dentro de Slivers. Es decir, tenemos la lista propiamente dicha. Tenemos un montón de, de clases que podemos utilizar. Vamos a agregar una Sliver App Bar. Esta App Bar tiene prácticamente los mismos atributos que una app bar normal, tenemos las acciones podemos hacer que automáticamente agregue el icono de back o del drawer si, si el scaffold tuviera un drawer, tiene un color, tiene un botón sheet, tiene un título que puede estar centrado o tiene un título directamente nosotros vamos a decir que tiene un title y cuando salvamos eso vemos que tenemos ahora nuestra application bar Tal y como lo teníamos antes cuando usábamos el app bar en el scafford. Hasta ahí no cambió nada. No cambió nada principalmente. Vean que ahora cuando yo trato de tirar de esta lista aparece el overflow en Android para, indicando que estoy tratando de scrollear, pero ya estoy en el final. Y esto no hace nada, básicamente porque hay un solo elemento que ocupa este tamaño. Y no hay nada más que hacer. Esa es la realidad. Para mantenerlo simple, vamos a generar algunos datos de prueba voy a definir una variable global que va a ser una lista de ítems y antes de arrancar mi aplicación voy a cargar en esa lista de ítems strings que se llamen ítem y la posición, ítem 0, ítem 1, ítem 2, ítem 3 ahora lo que queremos hacer es agregar a nuestra aplicación una lista con todos los ítems que se crearon en esta lista de ítems entonces para eso lo que podemos hacer es luego de mi application bar decir que yo voy a tener una list view Pueden pensar en este scroll view como si fuera una columna donde yo le agrego cosas scrolleables y que después todas se scrollean como si fuera una sola cosa, como si tuvieran una sola scrollbar toda junta. Para agregar una lista tengo que usar la clase SilverList en lugar de ListView y esta ListView recibe un Delegate, que es del tipo SilverChildDelegate. Este Delegate lo que le permite a esta SilverList es una forma de generar los ítems, es decir, los widgets que están adentro de la lista, es decir, es parecido al, meto, al método builder que le pasamos al libview.builder por ejemplo. Si vemos este Silver Shield Delegate es una clase abstracta y tiene un método build que me permite escribir el código con el cual voy a retornar el widget propiamente dicho que está en esa posición index. Ahora si yo no tengo la necesidad de, de hacer mi propio delegate existe dos delegates que es un Silver Shield Builder Delegate y un Silver Shield List Delegate que ya vienen preparados y los podemos usar directamente. Para la mayoría de los casos por ahí el delegate no lo vamos a hacer desde cero. Entonces dijimos que vamos a usar un Silver Child List Delegate y si vamos a ver el constructor, esto recibe un children con cuáles son los hijos de esta lista. Es decir, recibe una lista de widgets a mostrar dentro de este list view. Los ítems los que, los que quiero mostrar es: voy a agarrar mi lista de strings, la voy a mapear y la voy a convertir en, luz, en un list style con ese string como nombre. Y esa lista y ese mapa lo transmito, lo convierto en una lista. Acá tengo que pasarle un texto. ¿sí? tomo la lista de strings y la convierto en una lista de widgets si yo salvo eso y reinicio la aplicación para que se ejecute el main de vuelta y se generen mis strings vean que ahora tengo mi app bar y tengo mi lista y, ven, y si vengo a mi lista yo la puedo scrollear y vean que ahora lo que pasa es que mi application bar como es un elemento más de la, del, del scroll view se va cuando yo scrolleo para arriba a partir de ahí, yo puedo empezar a trabajar con cuál es el comportamiento que le quiero dar a esta sliver App. Y una cosa que yo le puedo decir, es que quiero que esté pinned. Con pinned lo que le estoy diciendo es que quiero que quede siempre anclada al top. Y por más que yo me mueva, y el scroll position cambie, el application bar no cambia. Y ese es el comportamiento que tenemos default, cuando no usamos slivers. Pero también le puedo decir que quiero que sea flotante y con flotante lo que le estoy diciendo es que cuando yo scrolleo hacia arriba mi upbar se va pero ni bien empiezo a scrollear hacia abajo el appbar regresa hasta ocupar su posición no importa si la list view está en la posición 0 o no si se fijaban si yo le saco el floating la bar Aparece solamente cuando después del ítem 0, si yo me voy muy como a la mitad de la lista y empiezo a scrollear para abajo, el app bar no aparece. En cambio, si está flotando, en, ni bien yo empiezo a scrollear para abajo, mi app bar aparece de nuevamente. También le puedo decir a esta, a esta app bar que yo quiero que tenga un cierto alto. Le puedo poner un cierto alto, le digo que no quiero que esté flotando. Y le vamos a decir que esté anclada. Ahora tengo mi Application Bar. Y cuando llego al ítem 0. Y sigo scrolleando hacia abajo. Mi Application Bar ahora se va a extender. Y de esa manera puedo tener una Application Bar que empieza grande. Y cuando scrolleo hacia arriba se achica. Hasta convertirse en una Application Bar estándar. Sobre esta Application Bar que está extendida este espacio que estoy expandiéndome se llama flexible space y yo sobre ese espacio puedo poner un widget si ven ahí el placeholder me ocupa todo lo azul inclusive atrás de la notification bar y cuando yo voy achicando vean que el placeholder se va ajustando a ese alto hasta llegar a un punto donde el placeholder ya no cambia más. Para utilizar dentro de este flexible space tenemos un widget especial si no queremos hacer todo a mano, que se llama flexible space bar que básicamente es un espacio flexible para la barra de App silver. Acá podemos definir varias cosas, podemos tener un title y ese title se muestra ahora acá abajo donde lo define material design y cuando escroleamos para arriba se convierte en el title de la application bar, por lo tanto, si usamos ese title, es conveniente no usar el de la silver app bar para que no termine con este efecto de que se pisan. Una cosa que no estoy seguro es cómo hacer para que el otro title termine bien contra la izquierda, lo estoy buscando, pero no encontré si se podía. Este espacio también soporta una propiedad de poner una, un background que puede ser un color o una imagen, por ejemplo, y de esa manera, ahora cuando Está colapsada, nos muestra el color del team que está seleccionado, pero si empezamos a expandir vemos que se carga la imagen desde internet y el fondo de color es reemplazado por la imagen seleccionada. Obviamente yo me puedo ir colapsando y vean que ahí la imagen se va achicando, hace un fade out hasta convertirse en el color azul. Y de esa manera muy fácilmente logro este efecto. En este caso está haciendo un efecto que se llama parallax, que mueve, la imagen se va moviendo menos que lo que se mueve, menos de lo que se achica nuestro app bar, pero ese comportamiento lo podemos controlar utilizando el collapse mode. El collapse mode puede ser, por ejemplo, que sea pin, que en este caso el fondo este va a estar fijo, y a medida que muevo la imagen, la imagen se mueve como si estuviera anclada en lugar de hacer ese efecto también le puedo decir que no haga ningún efecto en cuyo caso si yo muevo el app bar vean que la imagen de fondo queda fija y el app bar lo va tapando puedo hacer un montón de otras cosas acá en lugar de poner la imagen sola puedo poner un stack y acá puedo ponerle un gradiente puedo poner widgets por donde yo quiera y todos se van a mover dentro de este flexible space bar Ahora que ya tenemos nuestra app bar que se colapsa, tenemos una lista, quizás nuestra aplicación específicamente tiene antes de la lista, por ahí tiene banners con publicidad, que son ítems destacados y los queremos mostrar en forma de una grilla, por ejemplo, y si eso tuviéramos que hacerlo en una lista simple sería complicado, hacer que eso sea, se adapte todo junto, entonces ahora sí podemos agregar una grilla antes de nuestra lista de manera muy fácil. Una grilla recibe dos parámetros. Por un lado, recibe un delegate, que nuevamente es el encargado de generar los widgets que se van a mostrar en esta grilla. Nuevamente podemos usar el mismo delegate que usamos recién y vamos a pasarle cuatro containers de diferentes colores. Y una grilla, como pasa con la grid, con la grid view, además de saber qué ítems tiene que mostrar, también tiene que saber Cómo tiene que organizar los ítems en la grilla, es decir, cuántas columnas, cuántas filas y ese tipo de cosas. Para eso pide otra clase que es un grid delegate. Y para el grid delegate, nuevamente tenemos varias clases ya creadas. Y nosotros vamos a usar el Sleep Grid with Fixed Cross Axis count. Y vamos a decir que queremos dos elementos. En nuestra grilla en este caso si estamos en un custom scroll view que tiene un eje vertical la grilla para la grilla el cross axis va a ser el horizontal por lo tanto tenemos dos ítems de manera horizontal nuestro scroll view entonces ahora tiene nuestra application bar una grilla y una lista que se ve acá abajo si yo ahora empiezo a scrollear el application bar se empieza a cerrar la grilla scrollea junto con la lista hasta irse de pantalla y luego puedo volver para el otro lado. De esa manera, tengo colaborando una grilla con una lista. Por último, ahora lo que me gustaría mostrarles es cómo hacer un header persistente. La idea es que cuando estemos scrolleando, acá entre la grilla y los ítems haya un header que venga scrolleando y cuando el header llegue arriba quede fijo para que sepamos que estamos scrolleando los ítems y no la lista, por ejemplo. Eso va a llevar un poquito de trabajo, así que espero que me puedan seguir. Si no, les recomiendo chequear la documentación de las clases que voy a usar y a su vez tratar de experimentar ustedes con el código, ya que la mejor manera de fijar estos conocimientos es hacer ejemplos y tratar de ver qué pasa cuando cambiamos los diferentes parámetros. Vamos a empezar definiendo una función que devuelva un sliver persistent header. Ya tenemos una clase que nos ayuda a eso. Y vamos a decirle que esto va a tener un título. Esto obviamente va a retornar una instancia de un Sliver Persistent header. Como pueden ver, acá me está diciendo que me falta un delegate. Y acá se repite otra cosa muy normal en los Slivers. Todos los Slivers hacen algo y delegan en un delegate la tarea, por ejemplo, de crear los widgets. Entonces siempre que creamos un Sliver, el Sliver se va a ocupar mucho de lo que es el tema del scroll y del posicionamiento en qué parte del scroll estoy, qué alto puedo tener, que un montón de parámetros y el delegate siempre va a ser el encargado de generar el widget a mostrar vamos a definir un delegate y si vamos a ver este sleeve Persistent Header es una clase abstracta por lo tanto tenemos que crear una, una instancia nosotros con el comportamiento que queremos lograr para, nuestra, para el caso nuestro vamos a dejar esto en Nude para que no tire error y vamos a venir acá y crear una clase que sea header delegate y que extienda de sliver persistent delegate. Esto nos obliga a implementar cuatro métodos. Lo primero que tenemos que hacer es retornar que es, qué es el widget que se va a mostrar. Ahora, después, los vamos a definir. Luego, tenemos que definirle a este delegate. ¿Cuál es el alto máximo que puede tomar este widget? Vamos a suponer que el widget tiene alto fijo. ¿Cuál es el mínimo alto que puede tomar este widget? Vamos a definir un alto fijo. Y después un atributo que nos dice... Y por último un atributo que nos dice si este widget necesita redibujarse o no. Por ahora le vamos a decir que true ya que es una optimización y no nos interesa en este momento. Vamos a definir cuál es el título que tiene este delegate por lo tanto vamos a generar un constructor y este title se lo vamos a pasar al texto que nos dan, para ponerlo bonito esto lo vamos a meter adentro de un container, al container le vamos a dar un color color amber y para estar seguros que el texto aparezca centrado vamos a poner esto en un center ahora sí, vamos a este persistent silver delegate le podemos decir que queremos generar un delegate con ese título que nos van a pasar una vez que tenemos hecho esta función que nos crea un header podemos venir a nuestra scroll view y agregar un widget y agregar un slivers que ya sigue en los ítems y que nos permita mostrar ese header como pueden ver ahí me apareció el rectángulo ámbar que dice siguen los ítems yo puedo scrollear hacia arriba y hacia abajo y ese header sigue el scroll y ahora si yo me voy hacia arriba como pueden ver esto se va de pantalla porque lo que me está faltando decirle es que yo quiero que este en header se quede en la pantalla, se quede arriba de todo cuando el scroll llega ahí. Y para eso le puedo decir que quiero que se quede anclado, así como se lo decía al action bar. Así como se lo decía al application bar. Ahora sí, si yo vengo scrollando, cuando llego arriba, el persistent header se queda ahí fijo y puedo seguir subiendo una cosa que tiene esto que no sirve para hacer Sticky Headers es que si yo tengo varios de estos como pueden ver ahora veo dos porque los dos quedan anclados arriba para hacer Sticky Headers hay que hacer un poquito de trabajo un poco más, más grande para tener un solo Sticky Headers en este caso todos mis Headers van a ir quedando anclados si yo tuviera muchos llegaría un momento que me tapa toda la pantalla lo cual ya no es útil. Pero ahí como ven, tengo dos headers, uno para cada lugar, y tengo una lista bastante complicada con bastante efecto. Como pueden ver, el código de utilizar Slivers a mano no es bonito, por lo tanto todo esto conviene meterlo de una clase. Flutter lo hizo con ListView y con GridView, para que nosotros no tengamos que ver ni lidiar con todo este tipo de cosas, pero llega un punto que si queremos hacer que nuestra aplicación se destaque, quizás... Tengamos que caer en este tipo de prácticas no le tengan miedo ya que es un poco intimidante al principio pero a medida que vamos trabajando vamos entendiendo esto de que tenemos un sliver algo con su delegate los delegates crean en general los widgets los slivers se, se encargan de todo el tema del scroll y la posición etc así que bueno gente esto es todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el video de la semana que viene